Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta es salir y se suelta Cuando huela reggaeton pa' mí, que muñeca me gusta salir y se hostil Salir ese Quédale sí, chiquitita, también, más. Qué bonita, tú no te quieres controlar. Ella dice que me quiere controlar. Nosotros los vamos a te de más dime. ¿Cómo tú te quieres avenir, más dime? ¿Cómo los vamos a conocer, más dime? No te quiero solo ver, quiero compartirte. Quiero que te vean y te siguen. ¿Soy yo mandole de gusta o una coque La coqueta, ah, ah. dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando la reggaeta pa' mí que muñeca? muñeca, me gusta salir y se los dime. Mándime, mándime, dime. Ma, dime. Ma, dime. dime. Dime, ay, ay, ay, ay yo, le no, no, no, no, no de gusto era una coqueta No, yo, le no, no, no de gusto era una coqueta Dime cómo, dime cómo suena la pobreza Si tú siempre fuiste la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta es salir y se suelta Cuando la reggaeton pa' mi que muñeca Le gusta salir y seducir Si, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Todas las de se